esta vez con el tema de fuerza elástica. ¿Qué veremos? Definición de la fuerza elástica y sus formas prácticas, ecuación de la fuerza elástica y por último, ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. No olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan con todos los productos para limpieza y desinfección, tanto para el hogar como para instituciones. No olviden que es una empresa manizaleña y se encuentra ubicada en Colombia. Ahora, continuemos con el tema. Definición. Definamos qué es la fuerza elástica. Se define como una fuerza que da lugar a un equilibrio en un sistema físico. Si el sistema se aleja del equilibrio, la fuerza elástica tiende a devolver el sistema al equilibrio. Veámoslo de forma gráfica para entenderlo más claramente. Vamos a ver estos casos. Uno en el cual se le aplique una fuerza de esta forma y otro de esta manera. Miremos el primer caso. Si aplicamos una fuerza para comprimir el resorte, el resorte responde de una manera tal que contrarresta esa fuerza. Esta fuerza le vamos a llamar F sub K y F sub K representa lo que es la fuerza elástica. Quiere decir que al comprimirse, miren este delta X es una compresión, el resorte tiene, intenta recuperarse y por ello le da esta fuerza. Ahora veamos el sentido contrario, se le aplica, se estira el resorte, en el primer caso se comprimía, ahora se estira. El resorte tiende a recuperarse, a volver a su estado natural, ya que este tiene un material propio de él. Entonces, esta fuerza que se genera sería la fuerza elástica, este F sub K. Veamos algunas formas de elasticidad. Podemos verlo en unas de estas tipo mesas para brincar las cuales los niños llegan y saltan la cual vibra y al vibrar genera una forma elástica aquí hay una elasticidad que lo da propiamente el material de ella. También lo podemos ver en todo lo que tiene que ver con las actividades de fuerza y todo lo que tiene que ver con flexiones a través de resortes aplicados a todas las actividades físicas. Todo esto genera, hay una elasticidad, ya que cada uno de estos son resortes que se flexionan o se estiran dependiendo del ejercicio que se haga. Y también lo podemos ver en el lanzamiento de una flecha. Miren que cuando se está lanzando una flecha, aquí hay un resorte que está generando una especie de fuerza antes de ser lanzada la flecha. Todas estas formas representan la elasticidad. Veamos la ecuación que rige la fuerza elástica. Viene dada por una constante K y X, donde X significa elongación. Pero, no olvidemos que K, la constante de elongación, esta generalmente viene dada en unidades de newton por metro, si lo estamos pensando en el MKS. Acá tenemos lo siguiente, la elongación, que es una elongación final menos una inicial. Ustedes saben que el resorte tiene unas condiciones iniciales y luego unas finales cuando se comprime o se estira. Entonces es importante hacer ese cálculo si nos dan esos valores. Y no olvidemos que si estamos hablando en el MKS, las unidades de fuerza son los Newton. Esta formulita, pueden pausar el video para que la noten en sus apuntes. No olviden que X es elongación. Nos pueden dar el valor exacto, o en la diferencia de los valores para calcularla. Ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Un resorte cuya constante elástica vale 120 newton por metro, tiene una longitud de 30 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. ¿Cuál es la fuerza sobre el resorte para que, alcance una longitud de 0,5 metros. Bien, para calcular esto, veamos el esquema. Tenemos el cuerpo y tenemos el resorte. Dice que él tiene una constante que vale 120 newton y una longitud de 30 centímetros al inicio. Entonces tenemos un XI. Y que luego alcanza una longitud de 0,5. Entonces quiere decir, digamos que le están aplicando una fuerza... hacia este lado... Y el asorte quiere recuperarse de esta forma. O sea que ese sería el F sub K. Ahora, como esto está en centímetros y debo trabajar en las mismas unidades, debo pasar los centímetros a metros. Entonces, multiplicamos por el factor de conversión, cancelamos centímetros y centímetros. Y 30 dividido 100 nos va a dar 0,3 metros. Ese es el valor de la x sub en que es el inicial, teniendo esto en cuenta, veamos lo siguiente, vamos a hacer el cálculo de x que es igual a x menos x i sabemos que el valor de x es 0,5 metros y el x i es 0,3, efectuamos la diferencia y esto nos da 0,2 metros Ese es el valor de la elongación 0,2 metros Ahora podemos reemplazar En la ecuación Sabemos que La fuerza elástica Viene dada por una constante K Por X Donde K es la constante de elongación Y el X es el valor que acabamos de determinar Reemplazamos los valores Bien que la constante que nos daban Era 120 newton por metro y la elongación nos dio 0,2. Al cancelar metros con metros nos va a quedar las unidades en newton. Quiere decir que la fuerza elástica para este resorte va a ser 24 newton. Este es el valor que equivale a la respuesta del ejercicio. Veamos ahora un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Determinar la masa de un cuerpo suspendido en un resorte, el cual tiene una constante de 100 newton por metro y su elongación es de 0,5 metros. No olviden que como se está suspendido entonces tenemos lo siguiente. El cuerpo le está generando una fuerza hacia abajo y el resorte tiende a recuperarse. Como tiende a recuperarse este va a ser el F sub K y hacia abajo se va a generar el peso. Para ello, debemos resolver lo siguiente. Ya tenemos acá, nos dan un valor de la constante y nos dan la elongación. Pero tenemos que recordar las condiciones de equilibrio. En este caso, podemos decir que esto está en equilibrio. Y como está en equilibrio, vamos a tener que la sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a 0. Donde todo lo que está en Y positivo sería F sub K... Menos el peso. Ahora, despejando acá, esto está restando, lo pasamos a sumar, nos quedaría F sub K igual a W. Ya tenemos esos valores, podemos reemplazar. F sub K sería K por X y el peso sería masa por gravedad. Como la gravedad está multiplicando, la debemos pasar a dividir, quedando la ecuación K por X sobre G igual a M olviden que esta es la constante, esta es la elongación y la gravedad. Lo único que hemos hecho es despejar para encontrar la masa, que es nuestra variable de interés. Reemplazando, tenemos que la constante K vale 100 newton por metro, la elongación es 0,5 metros y no olviden que la gravedad es un valor que no cambia, es 9,8 metros por segundos cuadrados. Multiplicamos lo de arriba y lo que nos dé, lo dividimos por lo de abajo. Ahora, multiplicando esto y dividiéndolo por 9,8, nos da 5,102 kilogramos. No olviden que las unidades deben ser en kilogramos. Esta es la masa del ejercicio. Quiere decir que aquí hemos resuelto este siguiente ejemplo. Con esto, daríamos por concluida... La parte número 5 del curso de fuerzas. No se pierdan en el próximo video todo lo que tiene que ver con la fuerza de tensión. Va a estar muy bueno el próximo tema para que no se lo pierdan. Y no olviden también que fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Si te gustó mi video, no olvides de darle